Bienvenidos mis queridos amigos a este nuevo vídeo de tu canal En el Paucar en esta oportunidad en esta ocasión les voy a estar demostrando una plantilla de Excel de conversión de latitud y longitud a coordenadas UTM si usted ha llegado por primera vez no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una nueva notificación cuando estoy subiendo un nuevo vídeo y así para que estés atentos de toda nuestra plantilla de todos nuestros contenidos pueden descargar gratuitamente en la descripción de este vídeo y solamente saltan las publicidades que les aparece y automáticamente les va a aparecer el link de descarga en megas ok sin más comentarios como vemos tenemos la plantilla ya en pantalla y nos dice introduzca tus datos donde dice introduce tus datos vamos a estar introduciendo los datos de longitud y latitud en el lado de color verde vamos a estar, se va a estar calculando el este y el, el norte y la descripción, ¿ok? Para ello lo que tenemos que tener aquí tengo un puntos, no, los puntos que ya de longitud y latitud, no, y la descripción. Para ello lo que tenemos que hacer, seleccionamos todo, vamos a seleccionar todos los puntos, tenemos 54 puntos, ante clic derecho vamos a copiar, nos vamos en la plantilla del Excel, nos vamos en el primer punto, ante clic derecho y nos vamos a copiar acá donde dice valores, ok. Y listo, y tenemos los 54 puntos ya copiados. Lo que tenemos que hacer, y tenemos que hacer es aquí, donde hemisferio si es sur o si es norte en este caso de estos puntos el sur ok la dirección si es oeste oeste no en este caso vamos a a, a colocar oeste porque el trabajo está del sur a oeste luego vamos a seleccionar todas las celdas de esta manera como estoy seleccionando seleccionamos el hemisferio la dirección y todos los celdas que están ocultas en esta sección ok de este del norte descripción el uso y el pl seleccionamos todo y arrastramos hacia abajo ok arrastramos hacia abajo o en todo caso podemos eh, hacer doble clic y automáticamente nos vamos hasta el último punto que es 54 puntos ok ya tenemos la conversión que tenemos este y tenemos el norte, ¿ok? Y esto, este, este y este norte ya le podemos uh, seleccionar con la descripción y ya podemos insertar dentro en el civil o en otros uh, en otros programas que nosotros deseamos a dibujar el dibujo, ¿ok? Eso sería todo. No olviden suscribirse y activar la campanita para que Youtube les mande una nueva notificación y compartan este video Tal vez lo necesitan tus compañeros, tus amigos, tus amistades Y comparten a ellos, comparten a tus, a tus colegas Y tal vez les va a servir muchísimo esta plantilla Como vuelvo a repetir, el link de descarga lo dejo en la descripción de este video Y lo pueden descargar gratuitamente ¿ok? Sin más comentarios nos vemos hasta el próximo video Chao, chao.